We'll be right por aquí. Espero que... que estéis todo bien. Y ahí, ahí tenemos el maravilloso vídeo de Divertimento Folk, uno de sus temas más molones. Así que hoy en este Folder de las 5, a eso de las 5, más tarde de 4 en Canarias, vamos a poder charlar con Luis Ángel Fernández de Divertimento Folk y en breve lo tendremos por aquí. Recordad que este proyecto consiste en, en charlar simplemente con, con los amigos con la gente y poder eh, compartir con ellos este ratito, de estar en casa, conocerlos un poco mejor. Y nada, así que si os parece, vamos a invitar a Luis Ángel, vamos a bajar un poco el volumen, que escucha genial, y a ver qué nos cuenta. ¡Ea! ¿Qué tal? Hola señor, ¿qué ¿Cómo tal estamos? estamos? Bien, Aquí ¿eh? estamos. Ya te veo, ya. He puesto, he puesto la tele aquí contigo por detrás, He hecho un toque de dulzaina. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿Qué, Qué pelos, hijo, recién salido de la ducha, mira. Ya, yo da lo mismo que salga de la ducha, que no, no soy capaz de peinarme esto de no tener peluquero. Sí, señor. Eh, ¿Cómo lleváis al eh, confinamiento por allí? Bueno, bien, la verdad es que con sol y con lluvia a ratos, los que tenemos terracita podemos... Disfrutar un poco de ello y los que no, pues pues paseando por dentro de casa. Pero lo llevamos bien. Sí, señor. Pero bueno, ¿por allí qué tal estáis vosotros? Bien, bien. También aprovechando el tiempo, oye, intentando sacar lo positivo de, de esta situación. Bueno, bueno. Estudiando no mucho. Otra. Estudiando mucho. Como digo a mis alumnos, nunca habéis estudiado tanto en casa como ahora. Sí. Y los vecinos sí. nunca les han agradecido tanto tocar la gaita como ahora. ¿Cómo? Yo aquí en el piso hablaba con la vecina de abajo y digo: Tengo que grabar las clases. Dice: No te preocupes, hijo, que estamos todos igual. No pasa nada porque haga ruido de vez en cuando. A ver, así estamos todos. pero bueno, no queda otra. Pues ¿No? nada, para los que, para los que no conozcan a nuestro invitado de hoy, Luis Ángel es un excelente dulce y sobre todo un buen tío, que es lo que importa. De nada sirve tocar bien 200 instrumentos, uno o ninguno, si sobre todo no seas buena gente. Así que nos echamos unas buenas risas de vez en cuando. <risa> además el tío es que no para, porque aparte de hacer sus cosas, que si divertimento, que si otros proyectos, eh, te va a pasar como a mí, supongo que <ríe> estás deseando jubilarte para poder hacer cosas o no hacerlas. En este caso, yo siempre digo que cuando termine la cuarentena nos vamos a tomar unas vacaciones. Sí, también es verdad. Ahora Pero, estamos muy liados, la verdad es que. Al final siempre dices, me voy a aburrir, me voy a aburrir, esto es... que va, que va, que va. Ayer, al principio sí que es verdad que notas un poco. ¡Ah! Que no sabes cómo organizarte, pero ahora me vuelven a faltar horas del día, ¿eh? No sé, pero bueno, imagino... hubiera, hubiera o no hubiera cuarentena que estás igual, ¿no? Cuéntanos un poco en todos los jaleos en los que andas metido. Uf, ¿Musicales? Eh, y, no, y no musicales, no sé siquiera. No, yo me dedico... Yo, yo soy docente. Yo en realidad no vivo de la música. Eh, yo doy clases de inglés en un cole. Soy profe de inglés de primaria. Y luego, en mi tiempo libre, pues sí que me dedico en parte a... A temas, a temas musicales. Uno de ellos, uno de mis proyectos, es Divertimento Folk. Yeah. <ríe> y luego eh, tenemos una tenemos una escuela de Dulcein aquí en el de Mayor con otro montón de compañeros que la que la llevamos, con Mario, con Jorge, bueno, hay un montón de, de gente trabajando aquí y llevamos la, el proyecto de la Escuela de música Tradicional. Eh, llevamos yo un montón de años con él. Y eso, bueno, pues también es un proyecto muy ilusionante. Eh, ahora también estamos eh, colaborando con... vamos bueno, colaborando, formando parte del grupo Abrojo Folk, que hemos sacado... Es un grupo más folk al uso, ¿no? Divertimento, digamos, que es un poco más experimental. Pero Abrojo, Abrojo es un poco un folk más al más al uso, ¿no? más, más folk castellano revival de los años 80, un poco más sigue un poco esa onda. Y hemos, sacado, hemos presentado el último disco hace nada, justo un día antes de, de arrancar el confinamiento, así que tampoco nos ha dado tiempo a... Tampoco bueno, nos ha dado tiempo a... a, bueno, a se, lo se lo puede poner en su casa, así que genial. Porque de otra manera, bueno, la gente te lo escuchaba en el coche, eso es verdad. Ya, bueno. <risa> eso Pero bueno. Cómo está. El sistema bueno, también de sacar discos ahora, la verdad es que es, es complejo, es complejo. Bueno, oye... Eh... Discos físicos eh, cada vez menos. Bueno, la gente lo sigue comprando, yo creo que ha vuelto un poco también el, el formato físico. Pero bueno, el formato digital pues no deja de ser una forma de uh -huh. que todo el mundo claro. tenga el, el disco en su momento, en cuando quiera, en, a la demanda. Sí, sí, que, sí, eso es. Se perdió la magia, de la magia de rebobinar con los CDs, ahora se ha perdido la magia de poner un disco. La y las cintas, que mis hijos han descubierto las cintas las cintas de y la utilidad del bolígrafo del Bolivic. Sí. <risa> <risa> hemos sacado cosas viejas porque la verdad, al final es que ganan... son descubrimientos todo y mi hijo pequeño que tiene cinco años dice y es tú esto qué es y la cadena de música y todo la hemos puesto arriba y cuando ve las cintas dice esto para qué es digo mira mira esto se pone así ¿es eso hola sí suena y digo uy mire, cómo rebobinábamos bueno es un un descubrimiento porque además estaba buscando unas cintas de unos informantes para, bueno, para volverlas a escuchar. Ahora que tenemos más tiempo y grabamos a unos señores aquí en el de mayor, unas señoras, y me apetecía ahora, con el cabo, al paso de 20 años, volverlas a una vuelta. Y claro, están en formato cassette y claro, pues mis hijos flipaban porque en realidad tampoco lo usamos en casa. Y volver a desempolvar todo aquello, la verdad es que ha sido un descubrimiento para ellos sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, me interesa <ríe> bastante mucho lo que acabas de, de contar de de volver a escuchar los orígenes, porque yo creo que es muy importante, a veces yo creo que el, aprovechando esto, ¿no? que tenemos el traspuesto a, a divertimento, que no dejo de ser yo creo que en un momento dado un, un transgresor, no como yo creo que ahora mismo nadie estamos inventando nada, al final estamos dando una vuelta de tuerca, no pero guitarras eléctricas, batería, bajo, dulzaina, cambios de tono, creo uh -huh. que divertimento ahí hizo una cosa curiosa, pero yo creo que a veces pasa que, que vamos al folk de tercera o cuarta vuelta. Es decir, no estamos escuchamos una canción de un grupo que la reinterprete de otro grupo y al final nos falta un poco acudir a los orígenes, ¿no? Y es, yo creo que es algo interesante lo que tú dices, vamos a escuchar las cintas que ah, vamos a hacer 20 años a la gente mayor aquí, para que si vamos a dar esa vuelta de tuerca, si vamos a hacer una tortilla, por lo menos no sepamos dónde salen los huevos, ¿no? Sí, está bien. Y además que el, la visión, por lo menos es mi intención, ¿eh? la visión que tienes en el momento en el que recoges esos temas o acudes a una fuente eh, con el paso del tiempo muchas veces también se ve todo el pozo que vas adquiriendo como músico como persona como, como todo, en ¿no? otras experiencias vitales que tienes al final siempre te ayudan a te ayudan a verlo o a sacar otro tipo de, de, de otro tipo de, de otro tipo de información que en un primer en una primera escucha o el día de la entrevista no, no caíste en esos detalles, ¿no? Y la verdad es que eso está siendo bastante bastante bonito. Es decir, joder, este, un recuerdo que hemos estado escuchando hace poco también unas, unas cintas de, de, de, de un dulceño de, de Medina del Campo, de Jesús García. Y joder, macho. Perdón, Jolín. Era, eh, fue muy curioso porque hacía no tanto que las había escuchado, 6, 8 años. Pero fíjate, eh, ya hay ciertos matices que no me habían llamado tanta la atención como ahora, a la hora de articular o a la hora de frasear, que tenía el señor que era una persona mayor. Oye, esta gente cuando era joven seguramente tocaría mucho más lustroso, mucho más mucho más bonito, pero tenía unos matices y unas cosas interesantes. Por eso, el recurrir otra vez a volver a reescuchar cierto material, creo que puede ser interesante, sobre todo porque como receptores eh, recibimos recibimos mucha recibimos mucha información. Así yo creo que es, es importante también hacer llegar que a la gente que pueda escuchar a través de esa reinterpretación, eh, esas, esos temas no tocados a la forma original, porque a la forma original ya lo tocaron ellos, que también sepan en un momento dado eh, de qué grupos o, o de qué fuentes... Es decir, estamos escuchando la interpretación, pero que está basada en el origen. No es una quinta o sexta vuelta, que está muy bien, pero pero bueno, yo creo que también es el trabajo de los grupos, ¿no? Que contéis... Que, como digo yo que no solo que cantéis, sino que también que contéis un poco todo aquello. Hombre... Mmm, sí. Todo depende un poco también de dónde de dónde quieras beber y cuál, es el, y cuál sea la filosofía de de la agrupación con la que estás yo así lo veo vale porque cuando es un trabajo escenográfico pues tienes un espectáculo que al final tiene un contexto no cuando es un trabajo más digamos etnográfico o cuando está enfocado a con otro objetivo creo que cobra muchísima más importancia de lo que estamos hablando Mario pero no se me ocurre a mí en un concierto de Metallica aunque cojan el velachao y se pongan a tocar Belachau que James Hetfield se hable de los partisanos. Bueno, entra dentro de su espectáculo. Entiendo lo que te... No sé si me explico... Sí, no, no, lo pero que... decir que, eh, eh, por mi parte creo que es, es importante que si eso se lleva a un espectáculo, detrás, en, en, la, en las redes sociales, en la página del grupo, en el disco que se saca, haya un poco también esa información, que la gente tenga acceso a ella. Y a veces pienso que somos privilegiados de poder acceder a, a según qué fuentes y luego a veces no lo contamos. Es decir, jolines, si yo si he conseguido escuchar esto, un disco que tengo de una canción de, de alguien uh -huh. que me ha contado luego hago mi interpretación y no pongo a disposición del público esa misma. La versión original, bien en... sí, entendido, te había mal Claro, sí. no, Claro, no, evidentemente en un concierto no te vas a poner a dar la chapa sobre no sé qué, pero bueno, dar la opción y yo creo que las nuevas tecnologías es, uh -huh. es muy importante la, la, la forma que tienen de decir, oye, toma mi disco y aquí tienes mi página web donde vas a poder ver muchas más cosas. Yo y también, también soy de los que pienso que ese trabajo es importante y que el músico, que también respeto a la gente que escucha una melodía y no se cuestiona nada. También lo respeto y me parece también, oye, que también es de, de respetar, porque bueno, cada uno la música le sugiere lo que le sugiere. Hay gente que le gusta o que nos gusta indagar un poco más o que desde esa indagación hacemos nuestras divagaciones, pero lo, que digo, lo veo todo lo veo lícito. Al final la música es explorar, la música es transmitir, ¿no? Y hay muchas veces que la gente no se queda guay. a decirte a gente que no, se complica la vida. Y, bueno, me parece, me parece bien, me parece estupendo. No es lo que a mí me gusta hacer, pero me parece que muchas veces también estamos metiendo demasiada caña, que si este no explica, que no sabe, que no cuenta, bueno, hace música, ya está. No, sí, es, es no, mucho bien, más hay sencillo. Que hay que disfrutarlo. O sea, al final todo esto, uh -huh. eh, después de mil investigaciones, de mil no sé qué, si no consigues disfrutarlo y hacerlo vivir a la gente con la que estás, bueno, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Ya puede ser una rata de claro. laboratorio que si después eso no se convierte en... En, en, como digo, en Preta por té, es decir, la, la, la moda de París pegó un un lanzamiento cuando hicieron moda preta por pues esto yo creo que es un poco igual, ¿no? Al final la gente tiene que bailar en las plazas, es lo que importa. Claro. Sí, sí. Y bueno, con divertimento, con las guitarras y con todo, se bailan las plazas. ¿eh? Mola, mola. Está, la verdad es que los últimos, eh, los últimos años que estamos llevando un espectáculo mucho más enfocado al directo, porque tú, como todas las bandas, eh, evolucionan, ¿no? Evidentemente. Y nosotros empezamos siendo una banda muy progresiva, ¿no? muy centrada en el tema en el tema musical, eh, instrumental. Básicamente había bueno pues unas divagaciones musicales ahí de, de la leche, se nota mucho sobre todo en la evolución del primero al segundo disco. Y luego ya en el tercero decidimos, no te voy a, no voy a simplificar, pero sí llevar un mensaje un poquito más directo. Antes pensábamos mucho más en, nos, en nosotros, en, en la evolución propiamente de la música y de los músicos, y ahora pensamos un poco más en el público. Ahora, no digo que sea mejor ni peor, digo que es una eclosión diferente y es un punto de vista diferente. Intentamos buscar, pues eso, que la gente baile, que la gente disfrute de otra manera, a lo que es estar escuchando un concierto que también gustaba y que la gente estaba muy contenta también con el espectáculo que hacíamos. Pero este es más directo y bueno va un poco más enfocado también a, a gente un poco más joven que pueda... Eh, que pueda reconocer eh, o reconocerse dentro de las músicas populares urbanas que nos con las que nosotros hemos crecido y que pueda reconocer también una en una Gaita, una Zampona de cuyushi que se puede hacer con esto? ¿Se puede hacer con esto esta música que nosotros entendemos y, y como visionar, vamos, como gente del siglo XX-XXI? ¿no? Yeah, Está yeah. funcionando y, muy bien. Y al final yo creo que desde el escenario, cuando haces música para ti, se disfruta mucho pero tiene quizá un, un puntito más de sal cuando consigues que la gente baile. O sea, al final no tienes ah, una escucha pasiva, sino... Siempre siempre lo digo, siempre. Vas, vas a tocar a unas sagueras, por ejemplo, y tocas ah, 25 millones de canciones y si no las bailan, el morro te lo revientas a los 10 minutos. Y esas bien. mismas 25 canciones y la gente está bailando, aguantas dos horas más tocando. O sea, eso es disfrutar con lo que haces Mario, que al final eso para nosotros eh, yo creo que es fundamental. Es fundamental el, el que sea la dulzaina o la Gaita o o la frase del tambor y un instrumento bolo, pff, tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser yeah. muy duro, porque son instrumentos, pff, sobre todo, bueno, yo te digo sobre todo de dulzaina, imagino que la, la gaita sanabresa también es recia de tocar y también requiere un esfuerzo. Pero estar viviendo de eso pff, solamente como, como método económico sin que haya una sensación de bienestar y placentera tiene que ser jodido, eh. tiene que ser complejo. Ya, ya, ya, bueno, al final, bueno, los tamborileros antes yo creo que disfrutaban, porque si no echaban el, un poquito de vacío de vino, bueno, alguno lo contaba, ¿no? <risa> eh, disfrutaba, no le hacían caso ni Dios, pero él lo disfrutaba. Y eso es muy importante. Sí. Yo creo que a los alumnos se lo seguimos contando, que es, hay gente que te dice, no, es que quiero aprender la dulceina y yo la toco, la voy a tocar en mi bodega. Y dices, intenta tocarla ¿verdad? en la calle, intenta tocarla con los amigos, aunque sea en tu bodega, pero con más gente, y vas mm. a ver cómo consigues disfrutarlo de otra manera. Yo creo que es una de las. Sí, de las señor. cosas buenas te pino el folclore o el folk, que al final es, es arte de la calle. ¿Cómo estáis llevando la confinación por allí, a la hora de tocar juntos? <risa> pues, pues no más, nos tocamos cada uno y nos lo contamos. Yeah. <risa> Bien, el tema de, de tocar juntos, pues, pues evidentemente para hoy distinto, porque quieras que no, en directo no, es muy difícil tocar. Grabas, le a alguien... Pero luego el sí. tema didáctico sí que lo estamos llevando bastante bien, ¿eh? O sea, estamos preparando a los alumnos distintas lecciones, las colgamos en YouTube, intercambiamos con ellos las, las cosas por, por WhatsApp, nos envían informaciones ah. y no sé decirte, pero quizá en, en la escuela de Zamora que estemos con... Para que te hagas una idea, que no es una cifra, pero cerca de 4.000 mensajes a la semana entre profesores wow. alumnos, no sé qué. Eh, a veces las, las cifras son cifras, es cierto que... Pero bueno, que hace un poco la idea de decir, Julián, sí que la gente lo dice... Agradezco este ratito de ponerme al WhatsApp, de escuchar al profe, de escuchar a los compis, de subirte yo la canción, de mira, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien. O sea, lo que es la parte didáctica, con todas las dificultades que, que la parte no presencial eh, tiene, lo estamos llevando bastante bien y la gente yo creo que lo está respondiendo bastante, bastante bien. No sé si por ahí sigues también intercambiando con los alumnos cosas y demás. Aquí es complejo, lo llamamos es complicado también. Es complicado. Estamos, bueno, pues intentando ver de qué manera podemos hacer algo pero nada nos nada nos cuadra así que estamos trabajando un poco más a nivel de agrupación pequeña con la gente con la que normalmente sueles tocar venga vamos a grabar no sé qué vamos a intentar hacer un vídeo de tal porque con toda la escuela es impensable es impensable eh, hay gente que vive en pisos que tiene complicaciones para poder ensayar y sería estar atendiendo a unos sí a otros no, no no sabemos no encontramos tampoco el no encontramos la llave para poder para poder hacer algo sí la forma es compleja es complicada tengo que hay gente que sí que está tocando y gente que tiene más dificultades y eso ahora eh, nos echa un poquito para atrás pero pero bueno pues, con con divertimento nos pasamos menos lo mismo con el grupo como bueno, con Abrujo es ya prácticamente impensable nuestro compañero Juan Carlos además ha estado pillado también con el con el coronavirus y tal, ya está recuperado. Un abrazote fuerte para él. Está ya el tío como un titán. Ah, el... sí, bueno. Como dice el dice, dice, dicho, bicho malo nunca muere. Y... No, estés valiente, estés valiente. Sí. Y con los Diver, pues, eh, intentando hacer algún, alguna cosita también. Eh. Hemos hecho algún vídeo. Bueno, lo, tenemos, lo hemos estrenado hace poquito en la en nuestro canal de YouTube. Eh, si entráis por allí, pues por allí le tenemos un vídeo de estos también súper mega casero. Sí, Ahí... sí, mola, mola mucho, mola mucho porque <ríe> como, siendo casero, eh, tienes su... un... O sea, Tienes un Madre, llevarlo a tiempo aquello, sin poder separar audio, solamente uf, uf, uf. complicado, complicado. Pero bueno, bueno, pasamos al ratico y... y ha sido divertido. Dos días de lluvia ya es más complicado, te metes más en la ura y, y ahí aguantas. Sí. Yo lo pienso, ¿eh? tú vives en, en aldea mayor y quieras que no, pues, pues, pues hay cierta libertad. Yo tengo suerte de tener terraza. Pero yo pienso en el modelo de residencia que tenemos de muchas veces quien viva en Madrid en un piso, inter, en un piso interior eh, teníamos que hacernos todos una casita y vivir en una casita, en un jardín Sí, aquí, aquí en el jardín bien <risa> <risa> aquí en el jardín bien lo único pues eso, que cuando no se me mete el chico, se mete la chica para acá, para allá, a la hora de tocar me refiero para ¿qué haces? Pum, pum, pum, pum. Bueno, ya. ya sabes, así que bueno es divertido pero bueno, bueno. Y aparte, ya os digo que, que Luis Ángel es que no para. Porque ahora dice, bueno, estamos en casa, estamos un poco relajados, estamos no sé qué. Pues nada, 23 de abril no podemos ir a Villalar y el tío va y se pone a pensar en más cosas. No, no, no. Yo soy un transmisor. Fue un compañero bueno, de la un compañero de la escuela, Robert. Fue el que en realidad estaba maquinando. Está con el, creo que es el 25 aniversario de, de la asociación y del grupo con el que empezó a tocar él, que el, el grupo Atalaya de Viloria. Uh -huh. eh, y crearon un, un, crear una asociación y crearon una agrupación de amiguetes con las cuales colaboramos muchísimo y nos sentimos también parte de, de Atalaya, igual que ellos se sienten parte de Tierra de Pinares, ¿no? porque somos eh, somos muy buenos amigos y tocamos juntos muchísimo y empezó a darle a darle, a darle a la cabeza y dice, Ca, oye, tenemos oye, <risa> tenemos que hacer algo para, para este 25 aniversario y aparte para Villalar, y ella empezó a, a proponer, ¿no? Sí que a raíz un poco también de lo de salir a las 8 de la tarde, que creo que arrancó en Segovia por iniciativa de Fernando, Fernando Ortiz, del mercer al final se fue divagando, se fue divagando y esto se ha ido moviendo la noticia y prácticamente estamos saliendo un mogollón de músicos de dulzaineros a las 8 de la tarde también a, a tocar, por allí por Zamora también, ¿no? Sí, aquí, bueno, propusimos lo del FOL de las 5, por si no era un poco más, sobre todo cuando decimos que era la de día, hay gente que a las 5 y a las 8, por supuesto que todo el mundo es anima, después, sí, después sí. antes durante del aplauso sí. eh, por ejemplo una decía yo no toco muy bien pero los de enfrente me piden otra <risa> <risa> pues Robert el hombre ahí pensando pensando y dándole vueltas pues al final eh, propuso la bueno a crear un grupo un grupo Facebook y va a hacer un pequeño festivalito también eh, para el día 23 está haciendo pruebas el hombre también para que haya gente que pueda tocar en directo y demás y luego lo de las 12, lo de las 12 de la mañana, salir a los, a los balcones a cantar el Canto de Esperanza, en 521, abrir para más señas. Hemos hecho partituras, las hemos movilizado y mandado a quien nos las ha pedido y a quien no nos las ha pedido también. también. Estamos, <risa> estamos okay. mandándoselo a todo el mundo y a quien lo quiera, pues oye, se lo, se lo brindamos. Y la idea es eso, salir y que nuestra voz se oiga. Que celebremos de alguna manera también el Día de Nuestra Comunidad, de por lo menos algo en lo que podemos estar estar juntos, que puede ser la música, y aunque estemos eh, lejos, pero bueno entonces intentaremos estar cerca también. no Esa era es un poco la, la idea. Sí, bueno, en, la, en las redes sociales, pues, los que estáis viendo este vídeo, en el perfil millones de Luis Sánchez, o sea, de divertimento, es otra vez que estamos haciendo este directo, en los Facebook si y demás, pues, pues pondremos toda esta información para que la gente uh -huh. la tenga y de tiempo a prepararse. Y bueno, yo creo que el hacer ese vídeo, cantar eso, tocar eso, no hace, falta, no hace falta ser Beethoven, que cualquiera que se anime, de verdad, que, que si una nota se escapa, al final lo que importa es disfrutarlo y, y ahí está. Eso es, eso es. Es la idea, ¿no? Que salgamos todos. Eh, luego mucha gente sí que nos está diciendo, oye, y si grabamos un vídeo colectivo, digo, 800 personas han mandado el mensaje. Imagínate que tengo que recoger los 800 vídeos... Dentro de las propias agrupaciones hay gente que sí que quiere hacer algún tipo de montaje, otros directamente lo van a lo van a grabar y lo van a intentar compartir, otros lo van a radiar directo a través de Facebook, a través de Instagram. Perfecto, sí, todo está bien, porque siempre nos preguntan, ¿y esto se puede hacer? Podemos hacer lo que queramos, que al final es nuestro día y tenemos que hacer lo que queramos. Esto no más que es una iniciativa de cara a poder hacer todos juntos algo, que ¿no? es algo tan... Sencillo como eso, que la gente cuando pase por ahí diga, coño, si es que es verdad, es el día de Villalá, es el día de la comunidad. Y nosotros, la comunidad folk, o gente que nos gusta el folclore, pues tenemos que salir. <ríe> tenemos sí. que salir y escucharnos y que no voz se oiga. Yo sé que, lo digo desde aquí, pero vais a echar de menos en la Roza de la Zamorana. Sí, y vamos a echar de menos el... mucho <ríe> la carpa de los dulzaineros que montáis allí, el pasacalles de por la mañana, que el año pasado disfrutamos una barbaridad. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. En el Pasacalles la verdad es que fue una experiencia... Nos habíamos juntado alguna vez, pero no solíamos ir tan pronto. Y el año pasado teníamos que ir tempranico y, y aprovechamos a, con la invitación de Alberto, de Alberto Jambrina. No, no, estuvimos ahí en el Pasacalles sí, y disfrutamos un, un montón, un montón. De este año lo vamos a lo vamos a echar de menos. siempre sí. De los años... <risa> muchas gracias, porque siempre que puedo he hecho una mano allá al arroz, y siempre las mujeres dicen hijo llévate y siempre al final me llevo un tupper para casa este año me voy a menos. no solo comer el arroz allí sino tener el tupper en casa con el, con el arroz zamorana que madre mía dos pañeras enteras cuántos años van ya pues yo no lo sé porque yo llevo, yo llevo participando menos de los que realmente son mogollón mogollón la el verdad final, es que la, la iniciativa que tenéis es, es una maravilla. Al ¿eh? final ya, es, ya lo tenéis prácticamente institucionalizado. Ya es ya parte de Villalar. Sí, sí, yo creo que, que yo creo que es la carpa que, quitando las carpas políticas, la de la propia fundación y tal, eso no falta. En el mismo sitio, debajo de la torre del sí. árbol. Sí, señor. Y además una de las más buscadas también. Sí, por sí, nosotros, sí, sí, sí. Por, por lo menos por nosotros, ¿no? Al final, la, el respeto, la variedad, yo creo que eso también es, es importante. La variedad y el, el respeto a, la, a cuando toca a un compañero, cuando están cantando, cuando se está bailando. Eso yo creo que también año, de año en año va, va mejorando. Va mejorando sí. y, la, y, y eso también ayuda, ¿eh? también ayuda bastante. Yo creo que, mira, eso lo, lo comentas y creo que también es importante. Eh, es extraño, eh, quiero decir, es, puede que, sea, que nos parezca más habitual, probablemente con otras disciplinas, pero... Eh, a veces parece que, o a veces al exterior parece que hay cierta competencia en los escenarios, en, en los formatos, en los discos y al final eventos como esos te das cuenta de que no, de que al final lo que queremos es pues, llegar, tocar todos juntos tú tocas una jota, yo la bailo, yo la mm -hmm. o sea, es, y es lo importante lo que tenemos del de, de, productor, al final tocar todos juntos, tenemos esa, esa suerte ¿no? los de las guitarras eléctricas tenían que llevar un generador detrás para hacer un concierto sí. de guitarras eléctricas pero los gaiteros se pueden juntar por ejemplo, sí. a tocar todos juntos te digo, siempre llego, siempre hay movidas pero, por lo general, el aire que se respira allí es, es muy sano. Como dices tú, el hecho de... Ahora bailo, ahora toco, ahora... Eso también es importante. Y también la, la, la gente que se está acercando al instrumento, creo que también los que llevamos más años o la gente que, que, que, que muchas veces también estás en diferentes sitios, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de eso, de no ser pesados. De coger a Dulce y decir pues mira, me voy a tocar dos o tres, no tienes que demostrar nada a nadie... Y luego que toque otro, que no pasa nada, tocas con este... Porque sí que hay veces que, sobre todo en momentos de juventud, yo lo veo mucho también, eh, porque yo también he sido más joven y bastante más intrépido y menos prudente. Y muchas veces veo, y no sé si puedes coincidir conmigo, vemos algunas actitudes que sí que te llevan a decir somos a veces demasiado poco cuidadosos con, y respetuosos con otros instrumentos, ¿no? La dulzaina tiene un volumen de una potencia y ahí tenemos otras manifestaciones como son la gaita del tamboril, como puede ser el canto y la pandereta o con otros cacharros como los que toca Eusebio, eh, Arturo y compañía. Y muchas veces yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos, es decir dos y ya está, o tres y ya está, en vez de estar aburriendo, pim, pam, pim, pam. Y eso yo creo que también tenemos que ser ejemplo y, y, y llevarlo a cabo con un poquito más de mesura. Y creo que de año en año se va Sí, se va, es se va haciendo. ¿eh? No deja ya más la carpa de los dulzaineros, pero al final sí, es un punto de unión. Mm. Más que nada, porque creo que también muchos de esos dulzaineros se han animado a bailar, a cantar o a tocar otros instrumentos. Es decir, joder, hay, hay más vida fuera de la dulzaina, ¿no? Para los dulzaineros, sí, sí. por supuesto. Y al final, sí, yo creo que es un punto de unión. O sea, lo que más puedo echar de menos en Villalar es eh, o de ese tipo de manifestaciones es, es ese punto de unión de decir, al final, por ejemplo, la comida todos tienen el mismo plato, el mismo menú. Es decir, da lo mismo que seas... Eh, el primero que ha sacado el disco que seas el que más tocas o que seas el, el último alumno que ha llegado y que está aprendiendo, todos tenemos la misma comida, bueno, pues eso mismo es se, se exporta al, a lo que es el, el tocar es decir, bueno, pues yo me lo decía a algún alumno jorines fui a bailar y pude tocar con jambrina eh, qué placer, bueno, pues sí al final, yo qué sé, los labradores es una jota que podemos tocar todos y la bailan todos qué más, se escapa una nota en un momento dado ya llegará el momento de escenario en el que tenga que estar todo perfecto totalmente, totalmente totalmente de acuerdo de todos modos, mira, aprovechando lo que decimos, la verdad es que somos un poco mendrugos, porque ah, nos juntamos en Villalarca o en 10, ¿y por qué no a mitad de agosto en no sé dónde? Llevamos cada tortilla y ya está, si es que parece que necesitamos... Vamos a, vamos a tener la excusa perfecta, ¿eh? Sí, sí. La sí, excusa sí. perfecta. Ahora mismo, como el día 23 nos vamos a poder ver, pues vamos a tener que montar un, una junta alternativa, porque si no... Y a veces se lo digo a los alumnos, siempre nos echamos unas risas, ¿no? A final de curso o en Navidad intentas pues hacer una pequeña merienda o un momento de sentarse uh -huh. porque es tan importante aprender a tocar el instrumento como convivirlo, ¿no? Uh -huh. Y digo, anda, que aguantarme nueve meses de clase para merendar, no podíamos merendar y luego ya... <risa> pues <risa> sí, es que, sí. que, que tiene que ser un poco igual, ¿no? El, el promocionar eh, muchas veces actuación, festival, no sé qué, pues no, eh, juntada de y ya siga dando la música por sí sola. Sí, señor. De todas maneras, eh, todo lo que o muchas de las actividades que desarrolláis a, a, a partir o a través de, del consorcio y todas las aulas son muchas veces también referencia para, para todo el elenco de escuelas que estamos alrededor. Todos los conciertos de entrada de curso, de trimestre, etcétera, etcétera, las audiciones son, un, son una maravilla. Una maravilla. Yo creo que me gusta verlas, además disfruto un montón y estamos transportando de alguna forma también o importando, trayendo. Hacia nosotros también ese formato de que, los, de que nos juntemos todos los alumnos y que este toca uno, está la otra. Poco a poco vamos incluyendo y vamos, y, y es una de las, para mí, llevamos haciéndolo una, unos añicos ya, y es posiblemente la, la actividad más bonita, que, la más bonita que hay. ¿Sabes? Porque mola mucho tocar todos juntos, pero que este toca con este, ahora viene Pepito y toca la caja con Fulanito, esa hora y media de estar tocando, es, joder. Digo, joder, ¿cómo se nos habrá ocurrido antes? Fíjate que al final te cebas en la técnica, te cebas en, en un montón de cosas y que al final, eh, joder, pierdes la, lo que es la esencia que al final dice al, al final lo que hay que hacer es tocar. Hay que venga, sí. vamos a tocar. Y bueno, lo que estáis haciendo en Zamora, desde luego, no, no tiene nombre y te digo que, por lo menos para nosotros, es una referencia, un orgullo y además lo decimos, lo digo, y aquí sin ningún tapujo, al revés, súper agradecido, porque pienso que, que sois es un ejemplo en el que muchos nos miramos. Muchos nos miramos por la manera de, de hacer y la manera de transmitir a, el amor por la música como lo estáis haciendo allí. Vamos, desde ahí, chapu, por nuestra parte. Desde, desde la visión, en este caso mía, como, como profesor, a veces eh, no, no te das cuenta, ¿no? Eh, pero cuando consigues sacarte un poco ¿no? de esa labor organizativa, como dices tú, Se parece mágico el momento en el que de repente... El abuelo que va a clase, o el padre que va a clase de gaita, el nieto que va a clase de tambor y la abuela que va a clase de baile y de repente llega el día ese de la merienda y el abuelo toca con el nieto y baila a la abuela y no sé qué, al final si consigues verlo de una forma un poco más más tenita, dices, ostras, es que qué momento, ¿no? De que toda la familia ha bailado con, con los amigos, con no sé qué. Y sí, que es lo que digo, se escapará una nota, pero el momento ese no, no, no se puede dar de otra manera. Sí, precioso, es verdad, sí, sí. Nosotros no llegamos todavía a ese punto... Pero la verdad es que estamos, estamos disfrutando mucho. ¿eh? Este año es una pena, el momento en el que nos ha pillado, es una pena porque este año estaba disfrutando un montón con, con los alumnos que tenía, la verdad es que estaban trabajando súper bien, eh, con mucho respeto también al repertorio, eh, con un trabajo interno de, de conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? que eso también muchas veces es fundamental. Le hablábamos antes en un escenario, pero yo creo que es más, incluso más importante una escuela. Una escuela yo creo que es el sitio en el que tenemos que hablar no solo de, de canciones, sino de contextos. De contextos esto era así porque la gran mayoría de contextos están perdidos, ¿no? Y lo poquito que queda, pues por lo menos que lo conozcan, ¿no? De, no solo de dónde proviene, sino por qué se tocaba esto así, asá. Y ahí es donde estamos, estamos incidiendo mucho. Estamos incidiendo mucho... Es complicado, es complicado, porque al final, cuando no tienes un sitio donde demostrarlo, por ejemplo, una danza, aquí las danzas de para adelante para atrás, pues están prácticamente perdidas. En el, en el sitio donde yo vivo, me refiero. Se sigue bailando la Jota, pues eso, empezando por Estribillo, las coplas y tal. Y las danzas a tipo religioso, de cara al santo, aquí no se hacen. Pero claro, cómo lo explicas, cuando va a tocar a la gente la pinariega y dice, bueno, ¿qué es la diferencia de una danza de una Jota? Es, este tipo de cosas. No, si, me, si me entiendes. Los diferentes acentos del bombo cuando van, cuando estamos hablando de las Jotas para diferenciar los pasos de los estribillos de la escuela. Bueno, este tipo sí. de cositas es en lo que estoy disfrutando un montón con ellos, porque bueno, vas viendo que, que, que salen, salen adelante, ¿no? Y el interés que ponen es muy, es muy, es muy alabar y vamos, te sientes muy reconfortado. Sí, sí, no, la verdad es que a los alumnos y al final les generas una base de conocimiento, luego cuando mm. esto lo. Lo, lo llevan a, a, a verlo incluso a hacerlo, entienden el por qué. No solo el para qué ni el qué, sino uh -huh. el porqué. Y claro. al final es, es, es parte del sentimiento, ¿no? Y muchas veces lo hacemos académico y condensamos todo ese sentimiento y lo explicamos, pero, pero eso también surge de manera espontánea. Entonces, coger todas esas piezas, unirlas y poderlas contar y, y generar ese contexto que no se da, pero que sí que lo podemos eh, recrear, es muy, muy importante. Sí. De recreación. Y luego, ya si mezclamos el baile, ya lo guardamos. Sí. Y luego, ya los trajes, pues ya lo tenemos todo hecho. O sea, es complicado, es complicado. Es complicado. Bueno, siempre, de todos modos, al final, eh, como, digo, como digo yo, es cuestión de huevos porque hacéis un curso de tortillas y ya tenéis la fiesta montada para que todo ese ecosistema eclosione y, y se genere. Entonces, sí. Sí. Que ya sabéis, haced, con alguien que tenga gallinas por allí, haced negocio y decís, <risa> La fiesta de echarle huevos y todo el mundo hacer tortillas y a tocaría bailar. Y a tocaría bailar. Sí, sí. No queda otra. Aquí estamos en un estamos en un espacio eh, complejo, complejo, complejo para eso. La verdad es que es complicado. Al, te digo el, el espacio me refiero al espacio vital, ¿eh? No me refiero no. a el, porque hay gente que está haciendo las cosas muy bien ¿eh? a nivel de escenario, a nivel de, de, de edición de libros, etcétera de investigación. Está, hay gente que está trabajando muy bien a nivel a nivel de estudio y de transmisión. Muy, muy bien. Pero, claro, luego la realidad que tenemos es la que tenemos. Uh -huh. La realidad que tenemos es la que tenemos. Y, y es lo que es. y Intentarlo cambiar, pues, de nuestra mano salvo que nos liemos la manta a la cabeza y que digamos, no, pues lo tenemos que hacer así, así, pero es que no tenemos capacidad. No tenemos capacidad porque, bueno, ya hay un ecosistema generado y, y bueno, tenemos que convivir con él es, es lo que hay bueno, lo que a ver si después de todo este jaleo que estamos viviendo se percibe un poco más la cuestión de que la, la masificación en, en determinadas ciudades y por tanto la, la emigración de otras zonas incluso más rurales eh, yo creo que desde mi punto de vista es un error incluso económico entonces a ver si después de todo este jaleo en el que te das cuenta de que estás en Madrid eh, por ejemplo, digo Madrid y al final, que si hubiera estado en el pueblo, si hubiera vivido allí, o sea, creo que va a haber un, un, un éxodo hacia lo rural, que ojalá se dé sí. y que por tanto genere pues, mucha más sociedad, mucha más convivencia y que esos ecosistemas perdidos se puedan volver a, a regenerar. Esperemos que sea. Veremos a ver, veremos a ver. La, la situación es incierta. En estos días inciertos, como diría aquel, veremos a ver cómo somos capaces de salir de, de, salir de, de aquí o qué parte estará más reforzada y qué parte necesitará refuerzo claro ahora bueno por lo menos mira llueve tenemos un abril de libro dices bueno pues, esperemos. sí esperemos <risas> esperemos pero bueno pues nada ya sabéis eh, redes sociales eh, bueno lo que está puesto detrás es Spotify si no podéis haceros con el disco físico tanto en de de abrojo creo que también está en Spotify no lo tenía aquí puesto en la de eh, de la el último la álbum no lo sé no lo sé, pero creo que sí que lo iban a subir, pero es tan reciente. Sí, bueno, como, bien, bien, claro, que sí. Que claro. supongo que la plataforma la plataforma subirá. De hecho, eh, dedicamos una canción a, a Alberto Jambrina y a Pablo Madrid en este disco, por Dios. La titulé La Charambita en Zamora. Sí. Sí. Es verdad, la, de la Charambita en Zamora. Hay vídeos por ahí del de montaje, sí, en internet, yo creo que hay... Sí, sí. ¿Qué? Un vídeo eh, muy bonito. Además, bueno, también eh, creo que hay. Eh, por allí por la, alguna escuela por Zamora también está, está rulando. Es un tema, una entrada muy molona, basada sobre todo en un homenaje a, a Diabolus. Es un homenaje a Alberto, a Pablo, a Elias y a Mónica, a la charambita de aquí eh, y lo hemos querido grabar en este, en este álbum. Es un, se basó mucho en, en la estructura, la estructura técnica de, de la canción Diabolus para, para la dulzaina de, de Alberto. Y porque a mí es el tema que más me ha hecho estudiar. ¿Eh? <ríe> sí, sí, las veces que me he acordado de él han sido muchas. Y en honor a ella, bueno, pues he hecho una, unas diferencias, ¿no? Diferencias o variaciones en torno a esa, a esa obra. Y bueno, hay cosas reconocibles y aspectos que son un poquito, un poquito diferenciadores. Y lo hemos, hemos metido en el, en el disco. Si la escucháis, va, os va a gustar, seguro. Lo que decíamos de la fuente, ¿no? Encontrar la fuente y vivir de, de ella. Bueno, pues ha sido un placer poder hablar contigo, acercarnos en esta manera, todos aquellos que nos hayan visto en, en directo, pues, pues, pues, pues, bienvenidos. Intentaremos poner esto en redes de alguna manera y tal, y quedarnos con todas esas reflexiones, que al final es tiempo de pensar y de seguir haciendo, y de, y de sobre todo de, de coger carrerilla para luego salir con más fuerza. Así sí, que señor. que estamos. Perfecto, Mario, tío. Tenemos una, tenemos una cerveza pendiente, eh. Sí sí sí la mía sin alcohol la mía también y estaba mira mira el tema que estaba al final saliendo muy, muy adecuado muy adecuado la, cuarentena de divertimiento sí sí la, la haremos esta semana hablaré con los chicos y la haremos desde casa bajamos un poco el volumen Así que nada, muchas gracias Luis Ángel, seguimos, seguimos hablando, y Seguirlo en redes, en divertimento, en Facebook, estamos atentos a todas estas iniciativas para el 23 de abril, eh, Spotify, YouTube, la música, partituras, bueno, que, que, que todo esto no pare, así que ánimo sí, para señor. vosotros que estéis allí, ánimo para todos los que nos están viendo y, y en nada estamos con esos huevos que hemos dicho que le vamos a echar a la tortilla, <ríe> sí, señor. para juntarnos en el campo y, y echar un baile juntos. Perfecto Mario, cuidado, bien, muchas Fuerte gracias. Abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Un placer poder hablar con Luis Ángel. Y iremos viendo más entregas de este Full de las 5, de este Confino Folk. Iremos viendo más historias. Ahora, ¿Vale? cuando termine este vídeo, los que no lo hayáis podido ver, pues podréis ir para atrás y luego intentaremos compartirlo. Nos dejamos con la cuarentena de divertimento.